Hola, soy Paula y tengo discapacidad intelectual. Tengo derecho a comprender y consentir los tratamientos ginecológicos que necesito y a tener intimidad en la consulta. Por eso, mi ginecóloga podría hablar más conmigo y no con mi madre. Por eso, yo soy promotora de salud.